El presidente de la Federación de los Trabajadores de Transporte Público Cibao Central, Cristino Rodríguez, asegura que ese sector no aguanta más los precios de los combustibles, por lo tanto se estarán reuniendo para tomar medidas. Mira, nosotros hoy eh, tenemos la reunión de la Federación, la Federación todos los secretarios generales, secretario, eh, aparte de... Gracias a los combustibles, también hay una persecución ahora, eh, porque lo malo de la película siempre somos nosotros, los, de, los que le damos el servicio a los que menos pueden. Eh, hay una serie de ya de la facilidades de la tarjeta de Bono, pues, que se la están suspendiendo a Chupé, a, a y hoy nosotros vamos a evaluar esa situación para entre a hacer un comunicado y, y dirigirnos al a entrante a ver cuál es la situación. Si es regulándolo para eh, retornar a, a lo que no tiene la tarjeta, la tarjeta que dieron políticamente entre amigos, se van a poner al programa y nosotros estaríamos de acuerdo. Pero hoy lo vamos a ver en la reunión y le daremos a conocer a ustedes el resultado de la reunión. En cuanto a los combustibles, eh, recuerda que nosotros eh, dijimos que el presidente estuvo en la otra semana acá, que ellos se iban a reunir. Eh, se reunieron, pero después de la reunión hubo otra. Acta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.